Aldis, pero, ¿esto es real? ¿Cuántas arañas hay ahí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es un spawn de arañas. Es un spawn de arañas. He encontrado un spawn de arañas, chavales. Lord. Bueno, si nos vamos a empezar esta nueva serie ¿vale? de Minecraft en el canal, eh, básicamente lo que voy a hacer es sobrevivir, aprender a jugar este juego, encantar cosillas, ¿vale? He estado haciendo cosas, ¿vale? Tenemos esta en la casa, la voy a enseñar, ¿vale? Tenemos aquí esmeraldas, tenemos papeles para hacer libros, unos cuantos libros, la piel azul y diamantes, tenemos un par de perlas de Ender, ¿vale? Y no tenía pensado subir esto, pero como tengo que subir contenido, pues... Lo voy a subir, ¿vale? Ayer conseguimos una caña de pescar con suerte marina 3, salación 2 y reparación 1. Bueno, está guay. Y nada, esto va a ser el principio de la serie en Minecraft. No sé cómo la voy a llamar. Igual la llamo un nube en Minecraft y ya está, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Eh, no tengo, ni... tengo un par de libros tochos, os lo voy a enseñar. Bueno, están aquí. Poder, eficiencia, espinas 2. Esto es para un casco, creo, ¿vale? Saqueo 2, eficiencia 4 de un casco, ¿sabes? O sea, hacemos uno de diamante y va a ser la hostia. Que por cierto, no me da para hacerme la ¿verdad? No. <ríe> Así que nada, hoy lo que haremos, ¿vale? Eh, es subir de nivel si podemos y me iré a la mina a picar un poquito, ¿sabes? Pero quiero ver si puedo reparar este pico. Para llevármelo, porque es que... Lo malo de la mina es que hay muchos peligros. Y me quemé, ¿sabes? Y perdí un pico y tal ayer. <ríe> Mal rollito. ¡Ay, te quita experiencia! Bueno, bueno Pero bueno, lo repara, ¿no? Que, que es lo importante Vale, a ver si tengo picos de hierro aquí No tenemos Vamos a hacernos un par de picos de hierro, ¿vale? Comida tenemos a saco Como podréis observar aquí Tenemos la hostia de comida, o sea, eso no va a ser un problema, ¿vale? Y dejadme que me ire, por favor, a ver Un momentillo Buscando se he puesto, pero bueno, sí También subiendo de nivel Así que no pasa nada nos vamos a llevar corderito cocinado. ¿Vale? La carne está podrida, la vamos a dejar por ahí. Pero me envenenado. Tenemos cuero, ¿vale? Para hacer uh -huh. bastantes libros. Vamos aquí triquico y tal. Uh, las cañas ya están para ¿eh? Uh -huh. Vale, ahora nos preocupamos por eso. Tenemos vacas también, ¿vale? Hemos hecho aquí una, una pequeña granja. Y la casa la quiero hacer toda el resto, ¿eh? Aunque me he quedado sin ya, ¿vale? Pero se está quedando guay, la verdad. Uh -huh. Es una casa modesta, normal. No tiene segunda planta. Tenemos aquí un... La piscina, ¿vale? Para, para mi agua, ¿Vale? Así no tengo que ir al, al lago, aunque bueno, estamos en una zona bastante boscosa. Así que nos pese a enseñar la mina, ¿vale? Para que veáis el rollo. Ah, lo que no tengo son vagonetas, creo que las he perdido. Tengo una montura también, ¿vale? Así que luego podemos ir a buscar un caballo si nos apetece. Vamos a hacernos una vagonetilla. Me voy a hacer dos porque voy a coger hierro ahora. No, fuck. La ha cagado. Ah, me tenía que haber hecho un pico, tío. No, me va a faltar uno. Efectivamente. A ver, cojo el bacaladito. caladito. Bueno, vamos a guardar esto aquí. Esto aquí. Y que me he dejado otro pico de... Este me lo voy a dejar, ¿vale? Porque es el que quiero encantar, básicamente así que yo me lo dejaría. Me voy a dejar la caña también de pescar porque es que paso de perderla, tío. es una no pasa de esa caña. Ahora, si queréis, pescamos un poquito. Vale, y os voy a enseñar el rollo. Oh, tengo que de dejar las conchas de Nautilus. Eso sí. Me voy a dejar aquí, me da igual. Estas llamas se han perdido, ¿vale? Estaba el, el Notas Estel que las lleva. No sé si está por aquí. Antes se hacía se hacía invisible, ¿sabes? Y luego ha desaparecido. Las ha dejado abandonadas a las pobres. Ya, chavalas. He intentado meter una en casa, ¿vale? Al principio de la... Cuando empecé a hacer esto, y... Nada, la tía se quería ir todo el rato, así que la he dejado libre. No quería estar conmigo. Vale, vamos a bajar aquí. Y os enseño la mina. La tengo toda hecha con raíles, la mayoría de las partes. Y quisiera llegar hasta el final, básicamente para no perderme, ¿vale? Pero mirar la locura de esto. Bah. Es una pasada, tío. aquí lo hemos hecho todo con redstone y tal para ir más rápido pero hasta aquí vale ahora he conseguido hierro también esto es enorme ¿eh? o sea esto es una locura tío tengo un cofre aquí para dejar cosillas si hace falta no tengo nada vale y por aquí se va hacia la otra parte de la mina es que todo esto ya me lo he hecho, ¿sabes? Es una locura esto, tío. Ya esto me voy a perder, eh. Pero bueno, como lo tengo todo marcado con las andorchicas y tal... De hecho, podemos ir quitando alguna. Y eso, mira, es llegar al nivel 30 por ahí, a ver si podemos encantar un... El pico. Hay camino por arriba y hay camino por aquí abajo, tío. El tema es que por aquí abajo hay mucha lava, entonces hay peligro. Pero mira esto, tío. Un momento. A ver si podemos subir aquí. Hay agua, hay agua. Joder. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vamos a ir a una parte nueva de la mina, creo. Vale, tomamos esta pantera. Perfecto. Vale, me queda la antorcha, ¿no? Pues aquí hay que poner una antorcha, sí o sí. A ver, un momento. Que ilumine este camino. Pam. Ahí está. Perfecto. Vale, pues vamos a por este redstone en stoner que está por aquí es hay agua hay eh, obsidiana ¿eh? vale y la ahí buen sitio para coger obsidiana mira, la pila azul aquí. ¿y esto? ¿estos raíles no los he construido yo? ¿cómo? ¿hola? ¿Qué es esto? Estoy yo no lo he construido. Hola, hola, hola. ¡Lol! Cofre. ¡Eh! Todos los raíles que faltan. ¡Semilla de calabaza! ¡Hola! ¡Oh, no! ¿Qué dices? ¡Remolacha! ¡Manzana de oro! Bueno, bueno, bueno. Y me ha dado raíles propulsados, tío. Ah, no, rail activador. No, bueno, no. Es una vagoneta con cofre, tú. Lo que dices. ¿Esto qué es? esto ¿No esto, chavales? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Es una dungeon de esas o qué? ¿Eh? Vamos a intentar completar esto y otro lo lleva. Vale, esto hay que romperlo aquí. Vamos a cogernos en la pila azul, ¿eh? Que pena que salga aquí en la pila, y, tú, y que salga un huevo. Vale, es un momento. Ahora enmendamos la vía. Joder, estoy flipando, ¿eh? No me esperaba esto. A ver, un momento. Pim, pim. Con cuidado, con amor, vale. Y delicadeza. Ahí está. Claro, esto ahora va para abajo. Vale, esta no valdría, porque no lleva a ningún sitio. Se unirían así.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 Tiene un spawn de arañas He encontrado un spawn de arañas, chavales ¡Lolololo! Hostia, qué guapo Caro, ya está, para farmear Hostia Vale, este que se calme un momento A ver, a ver, un momento Tiene un spawn de arañas Qué guay O será una dungeon de estas, ¿no? Eh, eh, palmáis. ¿Pasa el otro, tío? Hostia, me da igual esto, eh. ¿Pasa el otro? ¿Cabrón? Uf, uf. Uf. Que la palmamos, eh, que la palmamos. Cuidado. Ay, no me traigan torchas, tío, qué pena. Mira cómo sale. Ya tengo 21 niveles, eh. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Que no es como envenenan, tío Me Voy a comer la manzana, eh A chuparla Ahí está Me Está petado, ¿no? Ololol. A los que os veas con las arañas No, no queréis ver este capítulo Joder Bueno, bueno Que siguen los raíles por aquí Aquí con 80.000 niveles. Ya llevamos 22 Sí, sí, se las peta, eh. Esto es una granja de experiencia en toda la regla, tú. <risa> Hostia, tío. Lo que pasa es que se ve oscurillo, ¿no? Puede ser. Bueno, también porque estamos a la ¿no?, pero... No me traigo ni... Lo malo es que no me he traído ningún arco, tío. Y claro, ahí hay agua. Tenemos que quitar el agua, tío. Sería lo suyo, ¿eh? Pero no me va a dejar este jambo. Vale, un momento. Ahí está. Ya la he quitado, ya la he quitado. Vale. Dame un segundo. Si es que me las mata él. A este le vamos a picar aquí. Y le vamos a reventar el ojete. ¡Muere! pesado Vale. Esto tiene que ser aquí, aquí. Un momento. Calmadas, calmadas. No es como meten, tío. Vale, lo que no sé es si se quedan cerradas aquí o qué. No, no, se lo saltan tú. O sea que hay que hacerlo desde ahí. Hay que hacerlo desde aquí. Otro más. Joder, cómo vienen desde ahí, tío. Pesados. Tendré que picarles hacia abajo, tío. Creo que es ese es el rollo, ¿eh? Me hago una escalera aquí. ¡Ah! ¡Oh, me sin el pico. ¡Fuck! Me tengo que ir de aquí ya. Es que estoy investigando ya, tío. ¡Qué 23 niveles, tío. Ahí quiero ver qué. Quiero ver qué hay por aquí, tío. O sea, me gustaría investigar bien todo esto. No, bueno, bueno que aquí hay más. no, me va a matar, me va a matar. Me va a matar tío. no, no, uh. no, estoy prácticamente F ya, ¿eh? no,